Queridos iniciados, queridos amigos, queridos seguidores, público en general, en especial a los que me siguen siempre los viernes, lo venía de hoy, lo que más quisiera es transmitirles a ellos un deseo que tengo y una meditación. Y una meditación que sea verdaderamente las que ustedes la pueden hacer para el día 31. ¿Por qué le digo el 31? Porque uno, antes de que termine el año, uno hace un pequeño balance de lo que hemos hecho y lo que podríamos hacer el año que viene. ¿Cuáles son nuestras perspectivas, tanto con nuestro optimismo y con nuestros sueños ideales para el año que viene? Y todo lo que hemos hecho de errores y de aciertos en este año. Yo creo que el hombre tiene que pensar en un momento sobre cómo está él para enfrentar un año. Cómo está él para enfrentar lo nuevo, lo la incógnita, los interrogantes de este año que viene ahora. Ustedes como yo, Frente al, al, a ese ignorante durante ese interrogatorio, nos hacemos muchas preguntas y militamos también, como místicos, cómo, cómo cerrar nuestra relación de amor, que es la más importante, cómo cerrar nuestra relación con nuestros hijos, cómo cerrar la relación con nietos, cómo cerrar la relación con todos, con nuestros grandes amigos o con socios, o todo lo que nosotros queremos en la vida. ¿Cómo será esa relación para que nosotros podamos caminar en, en la economía mucho mejor, con más desahogados y no tan preocupados por siempre plata, siempre plata, cuando necesitamos tiempo para meditar para otros caminos y para otros campos que eso necesita el Espíritu? Por eso, mis queridos amigos, yo les deseo a cada uno que encuentre una verdad que necesita para la vida. Lo que más necesito es que cada uno piense y medite que la meditación que les voy a dar hoy, para que ustedes lo mediten, porque esa meditación les va a ayudar a esclarecer un poco más claro de tantas nubes que se presentan para el año que viene, algunas nubes que son tan blancas, que son con, con, llenas de agua y, y de prosperidad, algunas ne, nubes negras que hablan de tormentas y huracanes. Todo puede venir a la ley que viene, pero que sean lo mejor, lo mejor. Esas nubes blancas, si tapan un poco al sol, que haya claridad igual, pero que no haya oscuridad, en nuestra mente, en nuestra alma y nuestros caminos. Que podamos encontrar fácilmente, más fácilmente, la verdad que necesitamos y la felicidad que necesitamos para sentirnos mejor. Yo creo que el hombre merece una vida buena, una vida holgada, una vida de sueños, una vida llena de amor, la necesita, no solamente porque la necesita, sino que es su vida, es su necesidad. Lo, más que, lo que puedo desearles a cada uno de ustedes, que sea muy, mucha felicidad, que, tenga que en cada momento que ustedes sienten, cuando ustedes ven que la felicidad se les está cayendo, eh, van a invocar esa meditación que se nos da ahora. Por favor, mediten con Shemet Anoji. Shemet Anoji, akabush, akabush. Shemet Anoji, akabush. Son tres palabras. Dos pertenecen alto y bajo Egipto. Y los dos, y, y, y cada uno lo meditaba en su país. Pero el kabush es algo que nos une con todos los que estamos en, en conflicto, o no, no, no, nos cuesta aceptar, o que estamos huyendo de eso, el Kavush nos va a unir y vamos a encontrar lo bueno en cada situación que rechazamos. Porque la vida es toda una vida de mente, una vida de alma, una vida de sentir. Y, es, y esa es la base de la felicidad. Acuérdense que el Kavush es lo que nos une a todo lo que es realmente difícil. Entonces, con esas tres palabras, yo le deseo felicidad, le deseo lo mejor, y que ustedes tengan siempre claridad en cómo caminar, y que los tropiezos no haya, porque y que tampoco ustedes pierdan de una mente a otra, se que sean distraídos en este camino que hay. No se distraigan, sigan y sigan, el camino que está marcado para cada uno de ustedes, porque cada uno tiene una misión, lo único que falta es que la encuentren. Encuentren su misión, encuentren su camino de vida, y ustedes van a ser felices. Con todo mi corazón, cabullo.